¿Por qué, los contos que guardabas, eu era devorada? ¿Por qué, naimashiendo amor puro, a moza estaba muerta? ¿Por qué, no mito que te ceches, urdiche su abandono? ¿Por qué, no afán de pusuirme, cegache sus meus hoyos? Mira ahora, que son silencio, eternidad. Mírame o corpo cuerpo blanco, casi azul en Son Ofelia de nuevo, abollando en las aguas, Arrastrada en la historia de un mundo a tu imagen. Ofelia, casi azul. Ya para siempre muda. Inmóvil perfección de objeto possuído Eria Man, Ofelia, esa Man que aún leva. O sangue. Apel a prueba del delirio cobarde. ¿Cómo se puede amar o camino de la muerte? ¿Cómo se puede amar o silencio do medo? Que non, non es amor ese velo de sombra. Non, non es amor a negación do sueño. Non, non es amor o desprezo estridente. Non, non es amor a voz que todo cala. Non puede ser amor esa ventaja oscura. Pois no, no es amor esa puerta fechada. No te quiero más branca, ni azul, ni silencio. No te quiero aboyando en ese río de sombra. Erguete, Ofelia, experta, e renegado conto. No cegues tus teus hoyos que el cuerpo te pertenece. Renega de ese mito que matas tus entrañas, renega el amor puro que te viste de muerte.